Eh, vamos a pasar a una segunda parte de nuestra capacitación muy interesante. Tenemos a una ponente y un ponente eh, de lujo también. Eh, va a estar con nosotros eh, a continuación Ana Collado. Ella es actual presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos. Y posteriormente vamos a tener al compañero Mario Marcos Terena eh, de Brasil. Eh, sin más, eh, te damos la bienvenida Ana, Ana Collado eh, y voy a tomarme unos breves minutos para hacer una presentación. Eh, Ana Collado es, como lo mencioné, actual presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, es gestora y promotora de la cultura tradicional mexicana, fue miembro del Consejo Directivo del Sistema Nacional del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, también ha sido miembro del Consejo Directivo de la Confederación Mundial de Etnodeporte en Turquía, actual comisaria de la Confederación Deportiva Mexicana, fue Premio Nacional de la Mujer en el Deporte en 2007 por su contribución al mérito, por su contribución al deporte en la categoría de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y medalla al mérito deportivo por el Congreso de la Ciudad de México en el 2021. Ana ha participado durante más de 20 años en la promoción y salvaguarda de las expresiones lúdicas de los pueblos originarios. Fue medalla Xochimé José Concepción Flores al mérito de los pueblos originarios en Milpalta, Ciudad de México, por su contribución a la difusión de la cultura originaria. Del 2015 al 2018, Ana condujo el programa de radio Identidad CDMX de Capital 21 del Sistema de Radio y Televisión de la Ciudad de México vocal de la Comisión de Apoyo a la Creación Popular, CACREP, de la Secretaría de, la, de Cultura de la Ciudad de México del 2015 al 2018. Y Ana también cuenta con diversas publicaciones en la materia. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a un ponente de lujo en este tema. Te damos la bienvenida, Ana, y sin más, te damos la, la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues ya muy buenas tardes. Eh, la verdad es que muy contenta de, de escucharlos, de estar aquí con ustedes en esta gran iniciativa de la Escuela Nacional de Gobierno. Para mí es un verdadero lujo eh, compartir mi experiencia. Y bueno, pues muy interesante ya este contexto que nos dio tanto el maestro Jalil como Yaret acerca de la estructura del deporte, los retos, los desafíos. Imagínense ustedes si en, en, en esta estructura de, de, del deporte, cuáles son los retos y desafíos. Imaginen el tema y el área de oportunidades que tiene el juego y el deporte autóctono y tradicional. Eh, la verdad es que somos muy, muy afortunados de estar rodeados de eh, mucha cultura, de mucha diversidad cultural en México. Y el tema de los juegos tradicionales es una de ellos. Eh, nosotros como Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales tenemos ya más de dos décadas promoviendo este acervo patrimonial, este acervo histórico y, bueno, pues la verdad es que nos ha costado mucho trabajo en el tema de visibilidad, eh, en el tema de las políticas públicas, eh, en el tema de las políticas culturales, aunque es un tema muy rico y, bueno, pues los desafíos están por delante y creemos que eh, después de la pandemia y durante la pandemia también, eh, surgió este interés de recuperar lo propio, esta, esta manera de mirar al mundo desde lo propio, desde una identidad cultural y claro que a partir de ahí eh, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos interinstitucionales pero sobre todo muchos esfuerzos sociales tanto con comunidades originarias como con eh, eh, las propias comunidades eh, deportivas que practican estos juegos y deportes tradicionales. Y bueno, me gustaría presentarles una pequeña presentación. Voy a eh, tratar de ser muy visual también en, en, en esta materia, porque desde luego que no se conoce todavía mucho este tema y, y me parece muy necesario que ustedes puedan apreciar este desde nuestros ojos el tema con imagen y de verdad que se van a, se van a fascinar. Y además por ahí tengo algunos... Comerciales que hacerles porque vamos a tener un encuentro nacional de juegos y deportes tradicionales muy grande, pero bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso. Bueno, a esta conversación eh, yo le titulé Juegos y Deportes Tradicionales Patrimonio Deportivo y Cultural de México. Voy a partir, eh, pues, ahora sí que desde el inicio. ¿Qué son los juegos y deportes autóctonos y tradicionales? Bueno, el juego autóctono es un juego originario o propio de un lugar. Esto significa que no se ha visto modificado o alterado, digamos que de manera general, o por influencias externas. Eso eh, nos habla mucho sobre los juegos de origen prehispánico. Y en ese sentido, en un ratito les voy a mostrar muchísimas evidencias arqueológicas, etnográficas que existen sobre el juego originario. El, los juegos de origen prehispánico, al menos en México, tienen eh, más de 3,000 años. Imagínense ustedes eh, esta, can, esta resiliencia que hay en el, en el deporte autóctono y tradicional. Y cómo es que a través de la tradición oral, hasta nuestros días, podemos comprender esta estructura en la cual estaba el deporte o el juego tradicional en el pasado y que no era solamente una, eh, una visión política, una visión social, ritual, ¿no? como nos las han enseñado eh, en la escuela, digamos, entre los antecedentes del génesis de la cultura deportiva, era un hecho económico, era un hecho político sumamente importante. Actualmente eh, contamos con 13 actividades de origen prehispánico, entre ellos, claro, el juego de pelota, que es uno de los más conocidos que ustedes deben de haber escuchado, que es esta variedad de juego con una pelota de hule que se golpea con la cadera. El juego tradicional, bueno, seguramente ustedes... Fueron ávidos, muchos de ustedes espero que hayan jugado este, juegos tradicionales. Son aquellas prácticas lúdicas que siendo autóctonas o no, eh, de un lugar se han asentado transmiti transmitiéndose generacionalmente. Y estos juegos encierran un valor muy importante, un valor eh, cultural, un valor identitario. Hay muchos eh, juegos tradicionales que tienen ciertos paralelismos eh, a nivel mundial y que se conocen también con diversos nombres. Eh, por ejemplo, ustedes seguramente conocerán el juego de las canicas, el juego de la matatena, el valero, el trompo. Por favor, alcen la mano, díganme que sí jugaron, que sí eran este, vagos de estas actividades. Y que seguramente muchos de ustedes incluso les ha tocado compartirlo con los hijos, con los nietos, que es una manera, ¡ay qué bueno! Por ahí ya tenemos algunas manitas este, levantadas. Y bueno, pues estas actividades tienen que ver con el entorno cultural, incluso también con el nicho ecológico de donde se desarrolla el, el juego tradicional. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de unos niños jugando con unas palmas. Es un juego que se llama el juego del corozo. Es una actividad chontal del estado de Tabasco y vemos cómo utilizan estas herramientas... Eh, que tienen alrededor de, de su entorno en donde viven, este juego de coloso que lo utilizan como una palma para eh, llevar una pequeña pelota también hecha de fibras naturales a un pequeño este, canasto. Y eh, vemos también ahí una imagen de la pelota purépecha encendida, que es uno de los deportes de origen prehispánico, eh, la carrera de Arihueta con la niña Raramuri, que está al lado izquierdo, que, que ya por aquí también eh, estaban platicando hace un ratito de los grandes ultramaratones que se realiza entre la comunidad Raramuri. Y bueno, vamos a hablar también de algunos retos. Eh, hace en el medio maratón de la Ciudad de México, el arquitecto Javier Hidalgo, director del Instituto del, del Deporte de la Ciudad de México, tuvo a bien a eh, invitar a Lorena Ramírez y sus hermanos, una eh, atleta muy destacada de esta actividad, quien estuvo participando en, en este medio maratón. No quiero entrar mucho en lo histórico porque es un mundo, pero eh, sí quisiera abordar pues, estas evidencias que hay a lo largo del territorio nacional históricas, orales. Eh, seguramente también conocen muchos campos de juego de pelota o han visitado alguna zona arqueológica donde han encontrado estas canchas de juego de pelota. Este, aquí tenemos pues este esta figurilla maya, el disco de Chincultic, muy famoso en la, en la región maya. Eh, las canchas de juego de pelota, que imagínense que suman más de 2.800 canchas de juego de pelota. Esta es una... Eh, pues Nos habla ¿no? de esta importancia que tenía el juego en el pasado. El juego, como dato adicional, eh, era una actividad, y como les decía hace un momento, eh, que era una actividad política, económica, social, pero el juego básicamente lo que hacía eran negociaciones entre los grupos originarios, negociaciones de territorio, eh, negociaciones económicas y a través del juego se dirimían pues eh, estos, estas negociaciones o malos entendidos y era un, un elemento muy relevante en la vida eh, mesoamericana, no solamente en México, sino de la región mesoamericana, pues que comprende, eh, actualmente comprendía eh, los países eh, tanto como Belice, eh, el área de Guatemala, en la, en la parte del norte, por ejemplo, eh, en Arizona todavía vamos a encontrar algunas evidencias arqueológicas muy importantes, como es una eh, cancha circular que es, pues es única dentro de esta área eh, que comprende el, el área de, donde se realizaba el juego de pelota. Eh, Teotihuacán, que es una zona destacada, muy importante dentro de, eh, del, del, de, de México, un área turística, un área que siempre presumimos, ¿no? Este, hay, existe un mural muy bello que se llama el mural de Tepantitla, que es este que ven aquí, y este mural de Tepantitla es un mural que estaba dedicado a Tlaloc, estaba dedicado a todas aquellas almas que morían por alguna cuestión de agua. Y aquí, en este lugar, que era un, un paraíso donde la gente se iba a divertir, existen más de ocho actividades lúdicas, no todas se ven, este es un solo fragmento el que ustedes están observando, pero eh, al menos se observan ocho actividades, una de ellas es la, la natación, ya te va a interesar este dato, eh, la natación, hay el juego de coleadas, hay juegos también de destreza mental, que se ve que se están jugando con, con pequeñas piedritas, eh, hay el juego de pelota, desde luego el juego de cadera con, con, con pelota de hule, también el juego con, con bastones, y bueno, pues esto nos habla de la gran también capacidad creativa. Aquí fíjense que en este lugar, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y ¿dónde estaba el juego de pelota? Porque no hay un campo de juego de pelota como tal en Teotihuacán. Bueno, en Teotihuacán existía eh, unos marcadores móviles para eh, realizar el, el, el juego de pelota dentro de una de las avenidas principales que se conoce ahora como la Avenida de los Muertos, en donde se realizaba ahí el juego de pelota. Esto nos habla también de la creatividad, de la tecnología que había entre los antiguos pobladores de esta región y eh, pues, su capacidad de recrearse, su capacidad de divertirse, eh, y bueno, lo podemos ver en este maravilloso mural, que es uno de los pocos murales, por cierto, este, pintados todavía, que se conservan pintados con estas técnicas de, de pintura natural, con un rojo terracota que... Eh, muy característico de la zona y del área teotihuacana, pueden ver su reproducción completa en, eh, en el museo, en el museo de sitio que se encuentra en, en Teotihuacán, pueden ver cada una de estas partes, y bueno, hay muchísimos estudios también de reconstrucción de este mural. Bueno, vamos a entrar. Bueno, pues los juegos tradicionales, como ven, eh, pues vienen de, de, de 3.500 años, pues con toda esta importancia y este valor cultural, histórico, eh, importantísimo entre los antiguos pobladores y que muchos de ellos eh, a la fecha cómo es que se transmitieron, cómo es que se heredaron a través de la transmisión oral, desde luego, es donde se sigue fomentando esta avidez, esta capacidad eh, motora, no, esta capacidad motora, esta capacidad eh, identitaria que tiene el juego tradicional. Y mm, es como se sigue eh, fomentando la colectividad. Eh, se siguen fomentando los diálogos culturales y que permiten pues esta nueva convivencia y relación con el mundo, esta capacidad que tiene México de crearse, de recrearse, lo hace también a través de sus juegos tradicionales y en la Federación Mexicana tenemos actualmente un registro de 130 actividades, actividades que son de destreza física, de habilidad física, eh, actividades que son de destreza mental y que eh, pues esta capacidad creativa nu nutre, nutre actualmente a la sociedad y sobre todo al, eh, en los lugares donde se desarrollan estas actividades, pues crea toda esta cohesión identitaria, social tan importante eh, que no dependen estas actividades de una institución. Nosotros si bien Realizamos un, un trabajo colaborativo en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, en coordinación con otras instancias, tanto nacionales como internacionales, para que el desarrollo de estas actividades progresen, sean reconocidas, sean institucionalizadas. No solamente ahí se queda el trabajo. El trabajo tiene que ver con un seno mucho más profundo eh, que es el de las eh, comunidades, tanto originarias también como comunidades mestizas que han adoptado estas, estos juegos como parte propia y parte identitaria de sus lugares. Aquí vemos eh, algunas actividades pues relacionadas, también tenemos actividades relacionadas con, con, con el tiempo o de temporada, como son los papalotes. Eh, todavía afortunadamente, bueno, yo vivo en la Ciudad de México. Y afortunadamente en varias alcaldías hay este buen hábito de salir con un papalote en los meses de marzo o abril. Vemos también eh, algunas imágenes de los juegos de destreza mental. Es muy interesante, eh, pues incluso las historias de vida que se dan a través de cada uno de los jugadores de estas prácticas y por eso es que menciono a que los practicantes de los juegos y deportes tradicionales son agentes culturales y son agentes culturales multidimensionales, porque el juego no va eh, solo por sí mismo, va acompañado de otros aspectos como la vestimenta, Va acompañado de otros aspectos como la familia que se incorpora al juego, el trabajo que representa para ellos, muchas de estas actividades se practican en fines de semana. Ahorita les voy a, a poner un video de la pelota mixteca, que es una actividad eh, deportiva que se desarrolla el fin de semana, eh, porque en la semana pues la gente, claro, trabaja, tiene otras actividades, eh, muchos de ellos son eh, albañiles o son campesinos, este, o, son, o se dedican al tema de la pesca, dependiendo de, del lugar y de la región, y eh, pues las familias acompañan a este proceso, eh, ellos acompañan también a partir de, de o se incorporan estas actividades, actividades religiosas eh, en diversas comunidades, por ejemplo, eh, tenemos en la comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, tenemos a eh, la, lo, los rarámuris en esta fiesta de Semana Santa donde incorporan a la carrera de bola o la carrera de arigüeta como parte de un todo. La pelota mixteca está también eh, presente en diversas fiestas religiosas de, que acompañan mayordomías para otorgar premios y reconocimientos a este juego. Entonces son agentes culturales multidimensionales que trabajan en distintos ámbitos y que eh, el, el juego, como les decía, viene acompañado de otros elementos culturales que refuerza este sentido de pertenencia. Aquí vemos a don Feliciano, él, eh, no sé si alcanzan a ver, alcanzan a distinguir el que está jugando el valero. Él, por ejemplo, es un albañil de la alcaldía de Milpalta, que ha sido nuestro representante nacional e internacional, de este juego del valero, y que vio eh, en el juego, pues, eh, una manera también de, de, de, de, de, de progresar, una manera de enseñar generacionalmente cómo esta actividad, de, y, y bueno, de enseñar a, a sus nietos, de enseñar a sus hijos, y cómo esta actividad, pues, puede posibilitar otros espacios de convivencia, ¿no? Eh, vemos también a un arquero, un arquero huidárica que nos acompañó en los eh, primeros Juegos Mundiales y de los cuales pues, nos hablará nuestro querido amigo y compañero de lucha, Marcos Terena, este, después de una servidora. Y eh, vemos a un jugador también de pelota mixteca, con un guante, con una tablita. Eh, en la parte de abajo... Eh, el personaje que tiene la, la, esta vestimenta color verde es eh, Silvino Cubarese, un ultramaratonista también muy famoso eh, que corría eh, más de, imagínense, en un año él llegó a correr más de tres ultramaratones de 100 kilómetros. Y bueno, pues eh, dentro de... Todas estas actividades dentro del reconocimiento de la institucionalización, de lo cual lo, le, les llamaba hace un momento, eh, pues finalmente, bueno, pues el resultado de la cultura lúdica en el país ha dado como resultado eh, la traducción en leyes que hablan acerca de esto como un patrimonio deportivo nacional Y que muchos entes, no solamente nacionales, y ahorita les voy a platicar un poquito sobre las eh, experiencias más importantes que tenemos de estos Juegos en México, eh, ha ido acrecentando su conocimiento y sobre todo ha ido acrecentando el valor de estos Juegos y Deportes Tradicionales. Eh, los juegos tradicionales cumplen una función social y cultural que les permite continuar con caminos de resiliencia. Esto es muy importante. Dentro del ámbito del deporte nacional, eh, nosotros somos una federación que trabaja con 17 asociaciones eh, deportivas nacionales en diversos estados. Y pues hemos encontrado una gran deficiencia en la atención de estos juegos y deportes autóctonos. Eh, el cambio de administraciones, las voluntades políticas, ¿no? incluso temas pues, de discriminación eh, muy fuertes hacia este sentido de reconocimiento y de valoración que debería de tener este patrimonio. Si bien hay eh, leyes con las cuales trabajamos y hay un marco legal específico sobre este tema, pues no ha sido eh, traducido ¿verdad? en un tema presupuestal, en un tema de programas. Por ahí escuchaba al maestro Jalil decir cómo vamos a conocer ciertas actividades si es que hay 73 federaciones deportivas nacionales de las cuales no hay infraestructura porque solamente tenemos infraestructura para algunos deportes. Imagínense para el tema de los juegos y deportes tradicionales. No tenemos infraestructura. Les puedo decir al día de hoy que solamente existen tres espacios dentro del Atlas de Infraestructura Deportiva de Juegos y Deportes Tradicionales donde se practican estas actividades. De otra manera, claro, se utilizan espacios públicos, espacios deportivos en donde... Eh, el promotor deportivo de estas prácticas solicita prestado ¿no? eh, estos campos de juego, una cancha de juego de pelota para adaptarse y jugar lo que puede ser la, la pelota purépecha, que es este juego con bastones. Eh, en la, en, en, entre los rarámuris, por supuesto, que está su entorno, que eso es lo más importante para que el, este, el desarrollo de estos juegos tradicionales. Sin embargo, bueno, pues nos hace falta trabajar muchísimo para que institucionalmente sí se recobre un sentido, un sentido importante y un sentido de valor hacia el futuro de estas actividades. Este tablero es un tablero de un juego que se llama el juego de patoli, que junto con el juego de pelota, el juego de pelota de cadera, es una de las actividades más relevantes del México antiguo, y esta es una actividad o es un juego de destreza mental que tiene 52 espacios, y eh, decirles también que los juegos de destreza mental están relacionados con el calendario, están relacionados eh, con los tiempos de siembra, con los tiempos de gestación de un eh, nacimiento, con los tiempos de luna, con los tiempos de cosecha. Entonces, eh, pues hay, hay una profundidad dentro de estas actividades que continúan generándose, que continúan desarrollándose en lo, en, en lo amplio de, del país. Es impresionante esta actividad. Eh, que un, un arqueólogo eh, muy importante, Alfonso Caso, descubrió este juego del patoli en, en San Ángel, en la Ciudad de México. Bueno, pues él, él, él lo descubre, sin embargo, no solamente en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, hemos visto cómo en algunas comunidades siguen jugando esta actividad como una actividad adivinatoria, eh, en el estado de Veracruz también. Eh, y Continúan, sobre todo los abuelos, hablando de estas características de, eh, del calendario, de estas características matemáticas, no más que un tema eh, adivinatorio y de mística, tienen también una relación científica muy importante y muy interesante en los ciclos, eh, en los ciclos humanos. Bueno, aquí hablo un poquito sobre eh, en dónde recae, cómo ha estado esta corresponsabilidad, o cómo ha estado esta historia de la cual les narro que, desde luego, que en la llegada de los, de los españoles, en este, algunos les dicen intercambio cultural, otros les dicen conquista, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema, pero pues en esta resiliencia de los juegos, porque eh, fue abrupta esta, esta llegada y esta conquista eh, de desaparecer estas prácticas de juegos tradicionales, muchas se aislaron, muchas actividades se aislaron y afortunadamente fue eso lo que permitió una mayor y mejor resiliencia del juego eh, y deporte autónomo tradicional. Eh, hace El fin de semana pasado, les quiero compartir una experiencia, eh, tuvimos una experiencia muy importante en el Monumento de la Revolución aquí en la Ciudad de México. Durante tres días se realizó el primer festival de juegos tradicionales en colaboración con Indeporte, colaboración con la Secretaría de Cultura y con el programa Ponte Pila, justo del que ya también hablaban nuestros expositores anteriores. Y fue muy, eh, muy importante ver cómo el juego tradicional provocó y, y, y socializó entre los niños y jóvenes eh, una cultura del juego, o sea, del juego principalmente, pero también eh, de la posibilidad de conocer estos juegos tradicionales que muchos niños eh, de 8 o 10 años que venían del programa del cursos de verano que recientemente acaba de cerrar, se acercaron a jugar el valero, se acercaron a jugar el trompo, se acercaron a jugar el juego del aro, este, bueno, las carreritas, un sinfín de juegos tradicionales, y que esto pues permitió, desde mi punto de vista muy humilde, poner en contexto que estas actividades Deben ser una herramienta que debe estar eh, en todos los programas, no solamente deportivos, sino en los programas sociales y en los programas culturales como una herramienta de convivencia, como una herramienta de aportación de valores. Si algo tienen estas eh, prácticas tradicionales y si algo que hemos fomentado desde la federación, pero también que nos han fomentado en coordinación con las comunidades originarias, es que el valor de estos juegos no es la competencia, sino la convivencia. Hablándoles un poquito sobre eh, eh, los efectos de las leyes y cómo están considerados, cómo se ven estas actividades eh, con, con los gestores, como es la, la, la UNESCO, hay una referencia muy importante porque en el año de 1999 la UNESCO declara la Carta Internacional de los Juegos y Deportes Tradicionales y recomienda a los gobiernos del mundo apoyar los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Y bueno, pues en este gran marco o en esta primera intención eh, han sucedido muchísimas reuniones donde se ha socializado esta información de por qué eh, los juegos tradicionales deberían de apoyarse dentro de una política eh, pública, eh, deberían de socializarse, porque son herramientas, herramientas eh, que pueden generar eh, una mejor comprensión de la diversidad cultural en el mundo, porque es una herramienta que puede generar también paz entre las naciones del mundo, y eh, la última o el último evento eh, de la de la UNESCO lo tuvimos en, eh, en en Estambul Turquía en la cuarta conferencia que fue eh, muy interesante aportar y conocer eh, estas actividades en la cuarta conferencia de los juegos tradicionales en el mundo en donde participaron 56 naciones las cuales están tratando de tener un programa eh, un, un programa particular de juegos y deportes tradicionales. Hoy por hoy, por ejemplo, Turquía es un gran ejemplo, tiene una política pública de juegos tradicionales a nivel nacional y esto ha hecho que este crecimiento sea exponencial basado en la identidad y en el orgullo identitario que representa practicar una de estas eh, actividades tradicionales. La Ley General de Cultura Física y Deporte, en el artículo 88, también es muy clara al eh, decir que los juegos tradicionales autóctonos y la charrería serán considerados como parte patrimonio eh, cultural y deportivo del país. Me salté un... Bueno, ¿cuáles son los retos y desafíos? Tenemos un montón de retos y desafíos, este, quisiera adelantarme un, un poquito porque me gustaría más cerrar con, con esta parte de retos y desafíos, pero quisiera adelantarme y decirles que en esta visibilidad y en este trabajo continuo de, por parte de esta federación, y otros agentes colaboradores, tenemos un encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, que este año cumple 23 años, son 23 años de esfuerzo, y se va a desarrollar en Hermosillo, Sonora, en coordinación con los ocho pueblos originarios del Estado. Este, este, este evento pues contempla exhibiciones, contempla muestras de los juegos y deportes tradicionales, es una iniciativa eh, con apoyo del de, eh, gobierno del estado de Sonora, pero también con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien destina todos los años un presupuesto para el desarrollo de este encuentro nacional, y bueno, pues nos sentimos muy, muy, muy contentos de que sea así este año, y además pues los invitamos, no sé si por aquí haya gente de de Sonora, y bueno, si no son de Sonora, también los invitamos para que puedan acompañarnos a este evento en donde llevaremos a cabo conversatorios, exhibiciones, muestras sobre cuál es el sentido de estas actividades a nivel eh, nacional y además cuál es la identidad regional de cada una de las actividades y cómo los grupos operan a partir de la práctica de estos eh, juegos y deportes tradicionales. se lo escuchan ahí ya ya sí para mí la, la pelota mística es lo máximo es cuando te pones un guante es como como que te pones un arma, como que te pones algo tuyo, algo que lo has, te lo has quitado y cuando te lo pones dice, esto es de aquí, de mi mano. mi padre jugaba mi abuelo también jugaba esto es ya por tradición ya venimos jugando por tradición nosotros eh, esta es una herencia que yo le, le voy a dejar también a mis nietos, mi hijo ya empezó a jugar los jugadores que vienen aquí la mayoría son de la Mixteca Oaxaca. Hay jugadores que ya lo están aprendiendo. Tenemos a los muchachos de Tula, tenemos otros allá en Oaxaca, tenemos uno de Jalisco. Entonces, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron el deporte allá en Oaxaca. Vienes, vienes buscando mejores futuros para, para tu familia, para, para todo esto. Y ahí es donde tú dices, busco a dónde poder jugar. Yo quiero que este deporte siga, no. Yo tengo siete nietos y para todos ya tengo guantes. ¿eh? el juego prehispánico para nosotros nos enseña mucha cultura la cual no queremos que se pierda estar aquí este, convivir con la gente convivir con la gente que tiene el conocimiento del deporte Es un deporte que nosotros a donde quiera que vayas lo tienes que llevar, ¿no? Tu guante no se te separa porque es parte de tu huella Bueno, pues esa fue la pelota la pelota mixteca, como pueden ver, esta es una una actividad que se juega y el guante que ustedes vieron ahí es un eh, un guante que pesa 5 kilogramos de peso y se juega con una pelota de 1 kilo 200 gramos. Es una actividad identitaria muy importante entre la comunidad eh, oaxaqueña. Y eh, esta actividad también tiene migra, migra a la Ciudad de México en los años 50 y posteriormente eh, va a los Estados Unidos, donde actualmente hay grupos de jugadores de pelota mixteca que juegan esta actividad y que recrean su identidad a partir de esta actividad. Me gustaría mostrarles eh, muchas otras, pero bueno, les vamos a dejar por ahí el, en, el, en el canal de, de YouTube de la Federación. En www.juegosautóctonos.com pueden eh, ver algunos de los eventos y, y, y estos videos que sobre todo lo que queremos hacer es eh, crear esta conciencia colectiva de la recuperación, del rescate pero no solamente con nuestros ojos o no solamente desde nuestra propia conciencia, sino con la eh, individualidad y con las características propias que tienen estas actividades. No podemos hablar de un solo proyecto en esta federación, eh, tenemos más de 100 actividades y cada una de ellas contempla necesidades, requerimientos propios eh, y dentro del esquema del deporte en México a veces no se entiende esta, esta importancia. Somos el génesis de la cultura deportiva de México y se requiere traducir en políticas públicas que estas actividades se doten presupuestalmente eh, y se, se, se, se doten para que puedan promoverse a nivel nacional. Actualmente tenemos un proyecto muy interesante y justo eh, con el desarrollo del plan de justicia eh, del estado de Sonora en cuanto al tema de los pueblos originarios, estamos impulsando la Asociación de Juegos Tradicionales en este estado y con ello también la recuperación de el, del juego tradicional. Hay muchas experiencias importantes, justo ahora estamos trabajando en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México con el área de derechos culturales. Una ley patrimonial para que el juego tradicional en la Ciudad de México sea patrimonio, junto con la, la, la lucha que la mencionaron aquí, con la lucha libre, los juegos tradicionales también eh, deberán ser parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y esto desde luego, pues crear un fondo, un reglamento operativo para que estas actividades se desarrollen por alcaldía. Y que su desarrollo también se alinee a las políticas eh, deportivas, que es lo que requiere, requiere un reglamento, requiere de reglas, requiere de esta eh, capacidad de, de, de poder entender y de poder colocar estos temas también en un esquema de, de deporte, si no de alto rendimiento, sí, con esta eh, visión de respeto de nuestras prácticas tradicionales ancestrales. Así que, pues, mucho mucho que hacer, aquí ya veo algunos comentarios, sí, exactamente hay un documental de Lorena en Netflix, muy eh, importante, que lo hizo Juan Carlos Rulfo, con él por ahí también teníamos una, una actividad eh, eh, para hacer un video documental sobre estas prácticas, y bueno, tenemos un libro, tenemos una publicación, estamos trabajando también en una nueva publicación, vamos a hacer un, un libro importante, eh, se requiere de materiales, se requiere de videos, se requiere de colocar este tema a la visión de todos ustedes para generar eh, en primera instancia una mayor conciencia y a partir de ahí eh, generar, generar iniciativas, pero con el apoyo social, no solamente institucional. Así que bueno, hasta aquí cerraría mi, mi participación por los tiempos, pero eh, pues por aquí seguimos para preguntas y respuestas más adelante.